En este video, enseñaremos cómo integrar Build My Sales en Shopify. Se debe iniciar sesión en el administrador de nuestra tienda en Shopify. Nos dirigimos a Configuraciones. Entramos al campo de Notificaciones. Al final de esta página, encontraremos la sección Crear Webhook. En el campo Evento, debemos seleccionar Orden Pagada. En formato, seleccionamos Json. Para URL, debemos dirigirnos a la pasarela de facturación de Shopify en Build My Sales. Dentro de la pasarela, seleccionamos Webhook. Copiaremos el campo de URL del Webhook. Luego, volvemos a la sección que estábamos en Shopify y pegamos el campo URL. En versión de API, dejaremos la penúltima versión lanzada por Shopify. Guardamos el Webhook. Volvemos a notificaciones en Shopify y al final nos encontraremos con una sección que viene en amarillo, la cual nos dará el token que debemos copiar. Una vez copiado el token, nos dirigimos a nuestra pasarela de facturación de Shopify en Bill My Sales. En la pasarela, nos dirigimos a origen de datos, nos vamos al campo llamado clave secreta y pegamos el token recién copiado en Shopify, guardamos los cambios realizados. Una vez configurada nuestra integración, activamos el webhook en BillMySales. Para activar el webhook, nos dirigimos a nuestra cuenta en LibreDT. Accedemos en menú a nuestro perfil de usuario. Dentro del perfil, copiaremos nuestro Hatch. El Hatch deberá ser añadido en BillMySales en el campo de facturador. En el facturador, buscaremos donde diga Hatch y lo pegaremos. Añadimos nuestro root de emisor. En tipo de precio, indicaremos cualquiera de los siguientes precios, ítem afecto y exento con precio bruto o ítem afecto y exento con precio neto, dependiendo de tu configuración en Shopify. Guardamos los cambios. Verificamos en la pestaña General que nuestra pasarela de facturación se encuentre activa. El webhook quedará completamente operativo y puede recibir notificaciones de pago de los pedidos y se generará boleta no nominativa por defecto.